Gracias, Francis. Vamos a pasar a Yerjan, que está con nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Yerjan. Así es, estamos con el comerciante Eufemio Vargas Lima, eh, con quien vamos a conversar sobre diversos tópicos, específicamente sobre la situación, ¿verdad? de Tenemos por aquí los importadores. Eh, que según tenemos información, no están despachando eh, los productos de primera necesidad hacia San Francisco de Macorís. Vamos a contratar qué tan cierto es esto y cuál es la situación que se está dando. Buenos días, Eufemio. Bueno. Y buenos días, directos, amigos. Y a la día Carolina días, también. Bueno, buenos eh, días. Nosotros, ¿no? eh, en la semana pasada, hicimos el anuncio de que y lo llevamos hasta la cuarta instancia y también ante el Consejo Nacional del Comercio ante los consumidores de que las industrias y los importadores no estaban enviando eh, mercancías a San Francisco de Macorís porque los transportistas de ellos propios no quieren venir con no Entonces los transportistas públicos eh, tampoco quieren venir. Entonces, eh, hemos llegado a un acuerdo donde le decimos que solamente envíen el transportista, el chofer, que no envíen ayudantes ni en nada que nosotros la descargamos aquí. Y, y otra mercancía la estamos yendo a buscar. Entonces, esa fue la propuesta que hicimos. Hoy vemos con mucho agrado que comenzaron a llegar camiones a San Francisco ya con mercancía, eh, con esas condiciones de que nosotros descargarla y solamente que venga el sector y que si quiere se quede dentro del camión. Porque ellos piensan que un tipo el el coronavirus anda en el aire. Y eso no es así. Es por contacto cerca de la aire. Así que... Agradecemos a las industrias y a los contadores que han hecho caso a nuestra petición y, y a ustedes, porque a través de los medios han movido esto. Y hay un, un programa que fue donde yo primero lo vi, el programa de esta que hablé con Carolina y con Fran. Y ellos, desde ahí, comenzaron a, empresa, como a, a llamarme: que ¿Qué pasaba? Que ¿Qué pasaba? Por eso es tan bueno que las cosas se digan a través del Telenor, porque todos los detalles de Telenor se ven a nivel nacional. Pero estamos más Así. contentos porque está llegando mercancía y va a llegar más. Entonces, okay, el, hermano. El, el pleito que Tranquilo. teníamos, estamos dando gracias porque está llegando. Don bien, eh, Don Francis Ufemio. Rodríguez tiene una, una, una pregunta. Adelante Francis. ¿Es posible que, que esa situación encarezca los productos de primera necesidad y, y los comercios locales se tengan que ver obligados a aumentar? Porque hemos visto un aumento desmesurado en muchos productos. ¿O eh, qué usted entiende que ha debido de suceder? Porque creo que en la pandemia los precios debieron de estar congelados y hoy tenemos un combustible más barato. Ah, le pregunta Francis que si entiende usted que esta situación puede provocar un aumento en los precios de los productos. No, porque productos hay en abundancia. Lo que sucede es que incluso las industrias han justificado también el hecho de que no quieran venir los transportistas, que las, el personal de ellos estaba trabajando solamente medio tiempo, porque tienen que irse temprano por el asunto de, de, de, de, del toque de queda y que algunos no van porque son mayores de edad. Pero eso se va a ir solucionando y no ha habido alza, solamente se ha producido alza en productos de largo, como los limones y cosas así. Pero a nivel de provisiones en las que nosotros vendemos, eh, la cosa solamente era la escasez, pero los precios han seguido totalmente igual. Gracias a Dios. Don Femio. Correcto, correcto. Don Adelante, Fulvio, Fulvio le eh. tiene una pregunta. Sí, eh... En las soluciones a, a la pandemia que se han buscado en San Francisco de Macorís, ¿han integrado al sector comercio que usted representa? Le pregunta, Fulvio, que si en las soluciones que se han buscado eh, contra la pandemia aquí en San Francisco, si se ha incluido a, al sector comercio. Las la funciones. No, eh, eh, las soluciones, eh, en las acciones que está llevando a cabo el gobierno, si se ha incluido el sector comercio. Sí, eh, incluso han estado limpiando, higienizando los frentes de los negocios, nosotros hemos también, reciproc también reciprocado eso, haciendo lo mismo dentro del establecimiento eh, se exigen las mascarillas y los guantes a los empleados y a la gente que van a comprar, eh, particularmente nosotros, en nuestra empresa, hemos puesto la política de que solamente atendemos pedidos por correo por WhatsApp y por teléfono, para no tener la presencia de tanta gente ahí, para que no vayan a contaminar a los empleados o los, o los empleados a contaminarlos a ellos entonces para evitar eso, la cercanía solamente estamos atendiendo eh, pedidos por teléfono WhatsApp y, y correo electrónico, para entonces enviárselo a su casa y que la gente no tenga que moverse a, a buscarlo para ver lo menos, lo menos personas que tengan que andar en el medio Correcto. Una preguntita. Adelante, Carolina. Eh, en relación a la posición que ha asumido este fin de semana el colectivo eh, que se ha formado acá en San Francisco de Macorís sobre posibles iniciativas de manifestaciones, eh, dándole una fecha hasta el 22 de este mes, es decir, hasta el miércoles, al gobierno y al ministro de Salud Pública, o sea, al presidente y al ministro. Eh, ¿Qué opina usted sobre esto, esas posibles iniciativas que tomando el teniendo el protocolo en cuenta y demás tomarían ellos de no dar respuesta a estas solicitudes? ¿Usted puede escuchar a Eufemio? No, no, no. Bueno, eh, sí, car nada. Carolina Medina le pregunta sobre el ultimátum que dio el colectivo al gobierno eh, de la República Dominicana con relación a la fecha de del día 22. Le dieron un ultimátum eh, para entonces iniciar eh, algunas... Eh, ¿Verdad? Eh, ¿Acciones? ¿Qué tiene usted que opinar en torno a eso? Sabes que eh, estos tiempos no son tiempos de, de crear conflicto, ni de buscar conflicto? ¿Pero usted está firmando ahí? Eh, ¿Aparece el nombre suyo, Eufemio? Lo que pasa es que cuando fueron a formar el colectivo, eh, me preguntaron el nombre, que si yo podía, yo sí mucho gusto, pero realmente el colectivo que debe exigir pero eso por ejemplo de manifestaciones nada por el estilo, yo estoy haciendo que la diferencia no se haciendo, pero no en ningún momento que haya un confrontamiento en las autoridades y en nosotros, porque son tiempos de soluciones, son tiempos de paz, son tiempos de que tenemos que ayudarnos unos a otros. Y el, el estado ahora mismo eh, hay que ayudarlo a resolver la situación que tenemos, porque el, el, el estado somos todos, porque el gobierno es parte del estado. La gente que está en el gobierno, incluyendo a presión de la respuesta, son empleados nuestros. Nosotros los ciudadanos somos los que lo pagamos. Por lo tanto, tenemos que ayudarlos para que esto pues, llegue a feliz término. Es que lo que puedan o podamos quedar vivos, que contemos la historia de lo que ha pasado, pero que nada que pueda eh, buscar, buscar choques, ni físicos bueno. ni verbales, son momentos para eso. Eufemio, entonces eh, con relación a, a ustedes como colectivo y también como sector comercio, ¿qué entienden ustedes que ha faltado en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte eh, para combatir el COVID? Yo pienso que una de las situaciones que hay que hacer para alejar la gente toque, el el que el toque de aunque sea por tres fines de semana eh, viernes, sábado estado domingo, las 24 horas de esa manera, esos tres días son de congestionamiento y la gente no sale mucho a la calle. Ideal, el lunes a jueves, para que la gente se abastezca de producto y pueda hacer su siempre guardando el protocolo que dice el Ministerio de Salud Pública. Claro. Pero que es que es una medida extrema, pero no es necesaria. Eh, para una solución, así tiene que ser extrema es que el toque de que las 24 horas, viernes, sábado y domingo. Usted verá que con tres o cuatro fines de semana, así de poco de queda, eh, eh, comienza a bajar realmente la cantidad de infectados. Pero realmente nosotros tenemos muchos infectados, porque había mucha gente en fila para hacerse las pruebas. Yo creo que esto va a comenzar a bajar la cantidad de personas. Primero porque la mayor parte de la gente estamos tomando precauciones. Sí. Y segundo, porque eh, ya se han hecho muchas pruebas. Y los que han salido de positivos ya, positivo ya se sabe que son positivos, y los que han salido negativos ya se sabe que son negativos. O sea que me parece que el boom que tuvimos, eso va a ir bajando con la gracia de Dios. Contempla, eh, Juan, era una preguntita, ¿Ah? Eugenio sí, Contempla verdad. al empresariado hacerle pues pruebas. Eh, aunque usted no me lo ha preguntado, quiero comunicar no que <coughs> San Francisco tiene que unir para que el gobierno presione a la compañía Monet y compañía, para que devuelva el dinero a esa gente mayores, enfermas, que no tienen que comprar alimentos, que no tienen que comprar medicina y que están muriendo algunos porque los alimentos quedaron con los cuartos de ellos, con el ahorro de decenas de años, por lo tanto, y ellos por ejemplo, no, el gobierno presiona a través de las instituciones y de justicia y ellos no tienen el dinero en efectivo, que yo sé que tienen mucho, eh, bueno, que, le, que traten de, de, de, de, de, de investigar y de, de coger los activos que tienen, los activos fijos, para convertirlo en dinero, para irle le dando aunque sea el 25% de lo que la gente tiene en lo que llega al efectivo. Y ese dinero va a circular y mucha gente podrán comprar su medicina y podrán comprar su alimento. Así es. Fulvio, tú tenías una pregunta. Sí, sí. Que si el empresariado de San Francisco de Macorís contempla hacerle pruebas a sus empleados. Eufemio eh, eh, le pregunta a Fulvio Ureña que si el empresariado de San Francisco contempla hacerle pruebas a sus empleados. Normalmente, eh, se le hace, se están haciendo pruebas, lo mismo que se están haciendo pruebas paulatinamente. Porque tú sabes si tú tienes 60 empleados, no vamos a mandar los 60 juntos. Pero en partida de, de, de 10 puede hacerlo para no parar el trabajo. Porque nosotros que no hemos implicado el trabajo ahora. Pero además de que se están tomando las precauciones, además de que se le están poniendo mascarilla, que se le están poniendo guantes, se están higienizando los camiones, se están higienizando los pasillos, todo eh, se está mandando a hacer. Pero... Por sección, de, de 10 en 10, de 6 en 6 Porque es necesario saber con quién contamos y con quién contamos que en, el eh, en buena, porque nosotros tenemos ahora mismo alrededor de 12 empleados fuera, porque dieron positivo, y ya eso se aparta hasta que termine la cuarentena. Esto va mermando realmente la disponibilidad de, de empleados para trabajar, pero es necesario para que puedan curarse y que no contaminen el resto Realmente desde la, de la humanidad ni la persona que ellos tocan, gracias a Dios, de, lo, de los empleados que han sido eh, tocados con esta enfermedad, ya varios, varios han sido dados de alta y están en su casa, gracias a Dios, tranquilamente. Correcto, ¿tran? bueno, pues muchísimas gracias, gracias a mi Vargas quien es comerciante eh. aquí de San Francisco de Macorís, y una persona que siempre eh, se mantiene, ¿verdad? Eh, en el pueblo. Y Así es, llevando. un comunitario, un comunitario. Así, un gran comunitario, eh, el señor don Eufemio. Así que gracias, don Eufemio. Bueno. Adelante, Mauro. No, quédate ahí. Mismo. Veo, veo muy interesante. Queremos ver la... qué dicen nuestros amigos del WhatsApp. Mira, ¿qué te parece? Quiero, da, quiero darle una opinión sobre lo último que dijo Eufemio. Ajá. Es que... Llama la atención la, al gobierno para ver si puede ayudar o a presionar a la gente de MUNE que, por lo menos, esas personas de baja de bajo monto, que son personas mayores que tenían 100 mil, 200 mil pesos, se le pueda ir dando y saldándole. Yo creo que es muy atinada la propuesta de don Eufemio, que creo la empresa puede hacerlo y debieran de hacerlo, porque hay mucha gente que está pasando mucha necesidad y que dependía de esos chelitos. Así bueno, es, pero acuérdate abogado, que eso está en manos de los jueces. Sí, no, pero <risa> ellos, han ido, ellos han ido haciendo pagos. Eso es ha extraordinario, extraordinaria. Ah, ah, pero yo no sabía. Nadie pues yo sabía, no sabía eso pagos. Sí. Ah, ellos han hecho pago a personas. Ah, pero qué bueno saber eso. Ah. Eh,